¿Qué tal amigos? Y sean bienvenidos a esta edición de La Voz del Pueblo MX. Me da mucho gusto como siempre saludar a mi estimado amigo Néstor Velázquez. ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Francesco? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa que viene muy especial antes de comenzarlo y más adelante van a ir viendo por qué. Quiero dedicar un saludo a la veterinaria Sandra Nadales hasta la Ciudad de México. Plaquita, que queremos un chingo vamos a continuar ya. con el programa. <risa> exactamente, <risa> y pues eh, por ahí va el tema, amigos, exactamente, el día de hoy nos surgió esta inquietud desde hace ya unos eh, días, tenemos en la programación, esta cuestión de la posesión de mascotas en el domicilio. Eh, vamos a hablar específicamente de un problema que ya se tiene, que todos conocemos, el cual es la adopción responsable o incluso eh, aquella metodología o aquellos requisitos que se necesitan tener para poder poseer una mascota de manera legal en México. Llámese aquellas eh, mascotas que están eh, pues catalogadas como exóticos, animales exóticos o, o incluso hay también algunas normativas que por ahí conocimos los cuales te impiden tener ciertas especies, pero pues precisamente el día de hoy vamos con este debate con el estimado Néstor, yo soy Team Adopción, aunque también me gustan algunas razas en específico de caninos, de perros yo en lo personal ahorita tengo cuatro perros, llegué a tener más, pero les voy a contar también mi historia de mi intento fallido de rescatar animales y poder colocarlos y la experiencia eh, pues, eh, que quisiera compartirles también para que lo tomen en consideración, así como pues toda, todos estos cuidados que se deben tener con las mascotas previamente a incluirlas a nuestro núcleo familiar. ¿Qué tal Néstor? Tú, tienes, tú eres amante de los gatos y los perros de raza. De los sí. gatos, de los gatos es complicado el asunto de las razas porque, ¿dónde? ¿con quién vas, no? Y los gatos, ahora sí que el que te regalen o el que encuentres o el que te adopte, porque déjame traer al aquí al patrón. Al bicho, ¿Eh? a Mr. Ghost. Vamos a ver ahí al Mr. Ghost. Aquí ahí está es mero jefe, este es el Ghost, y este Ghost pues prácticamente nos adoptó porque en una de tantas aventuras eh, íbamos caminando y lo venían correteando unos perros, entonces o sea, se nos subió y yo era este gato que trae, lo, lo, lo queríamos como, ya gato vete, ¿no? Y el witch, ah, es mi gato, me eligió, es para mí, no, es una coincidencia. Vamos sí. a llevarlo a la casa, si se queda, pues ya que si lo adoptamos, pero con la condición de que vamos a poner fotos de que ya no, de que encontramos este gato, y sí, pusimos fotos, nadie lo reclamó, nadie dijo nada y pues no, dije, bueno, pues ahí déjalo y empezó a molestar que se quería ir que se quería ir, que se quería ir y que, órale, llégale y se fue y tardamos como tres meses sin verlo y no sabíamos nada del ghost y otro día íbamos igual caminando y que el helado y que no sé qué y de repente cae y otra vez lo venían correteando los perros y le digo, no, pues ya traíamos yo una de esas bolsas de mandado, échalo a la bolsa y, vámonos. y ya pues nos lo llevamos ya es como del destino que este gato esté con nosotros y al día de hoy Creo que tiene cinco años ya con nosotros, desde el 2017 más o menos, de que no se ha ido. Y aquí se quedó y lo perdí un tiempo, casi dos meses lo perdí y sí sentí muy feo. O sea, porque trato de no ser como apegado y eso, pero de repente así de, ay, mi gato, ¿dónde quedó? no Y, y como siempre, o sea, haciendo gatos, pues esperas la de malas, ¿no? Sales y ya hay un tapete de gato en la calle y se siente muy feo. Entonces, eh, estaba yo preocupadísimo, ¿no? Yo dije, ¿pero por qué? Pues yo nunca he sido como apegado a nada, ¿no? Porque el gato... Pues resulta que el gato, pues es como... Soy como su humano, dicen los que saben de gatos. Yo no sé que yo soy experto en gatos ni nada de eso. Pero prácticamente él es el que dice, no, pues él es el que ahí, yo nada más con él. Y sí, eh, ni, ni a mis hijos, ni a mi esposa, no, no no, pela a nadie. Y algo que tiene de característico este gato... Y lo adoro es que cuando llega de visita a mi suegra la muerde la odia <risa> <risa> su alma, pero yo no le enseñé o sea desde el primer momento cuando ha llegado a venir mi mamá pues mi mamá es al revés es así de llega y, y le ronronea y no la deja y mamá dice, ay quítate me caes bien gordo no y y la, y la agarra así como como abrazo no digo no me gusta trasladar cosas de humanos hacia los gatos o hacia los perros pero es divertidísimo ver cómo él, por ejemplo, así de... Él dice mi esposa, si no estás tú, el goce sale y hasta que tú regreses ya él se arrequiza. O sea, si yo salgo una, dos horas, él como que se desespera, se va. Y otra vez ya vuelvo, ya como que hoy, ah, ya se vuelve a meter y solamente así está. Es algo muy bonito. Entonces, los gatos, pues es complicadísimo de raza, ¿no? Teníamos una gata que duró casi 17 años. Sí, 17. Mi hija tiene 18 no, menos, 15 años, porque la agarró en una guardería, en la guardería, y se trajo a la gata así chiquita, la traía escondida en la mochila. Le digo, a ver la mochila. Le digo, ¡No, mi mochila no! porque no quieres que la mochila? A ver, ¿qué traes en la mochila? Y luego, luego yo, ¿no? Dije, Madre, ya le estuvieron vendiendo drogas o chingaderas. chingos traes en la mochila, a ver! Dame la mochila. Y traía a la gata. Una gatita así, apenas, los ojos ahí medio abiertos y no sé qué. Yo la voy a cuidar, que no sé qué. Duró 18 años, a los, todos los años que estuvimos allá hasta que cumplió 13 años allá en la Ciudad de México, nos la trajimos aquí y pues sí, muy lamentablemente se fue. fue, fue un momento muy doloroso y muy triste porque pues sí, ya estaba como que de repente se le iba el avión en donde estaba, no sabía dónde, como que se perdía dentro de la casa, pero es por el, el Alzheimer, o sea, yo, yo me enteré que los gatos tenían Alzheimer hasta ese momento, o sea, se volvió loquita. Y de repente, ¿y dónde está? ¿y dónde está? ¿y dónde está? Y jamás la volvimos a ver, tiene como tres meses que desapareció, o sea, desapareció así de la faz de la tierra. Se supone que la gente que sabe y todos los documentales que he visto, todos los felinos tienen el instinto que cuando ya se están muriendo, se van para no atraer depredadores a la manada, para no atraer a, eh, depredadores a, a su núcleo. Entonces yo creo que esta gata como que ya sintió que la Virgen le chiflaba y se fue. Y sí, fue un momento muy, muy triste porque pues, son 18 años, por ahí tengo videos donde estoy tomando agua, llega la gata, mete la pata y te empieza a tomar el agua. Es decir, ah, ¿por qué? Entonces, eh, pero es, son experiencias que se van agregando y los gatos, pues es la parte maravillosa de los gatos, ¿no? Porque los, los gatos, a, aunque te regalen un gato, un gato sabe que te va a querer o te va a odiar con toda su alma. Y son mucho más, no sé, yo soy yo siento que soy más de gatos, ¿no? Porque no me gusten los perros, me gustan mucho. Tal grado de que mi perro anciano que anda por ahí, que también han visto en otro video, pues ya lleva dos años en plena decadencia así viejita, ya tiene artritis y hay que sacarla, y hay que traerle comida de viejito y hay que evitar que le dé el sol mucho tiempo. O sea, todo lo que hace un viejito, viejito así de 100 años, 200 años, no sé cuántos años tenga, el veterinario le ha, le ha calculado 15 a 16 años. Para un perro es una edad <ríe> matusalénica, ¿no? Matusalénica, bueno, de viejito, <ríe> pues de mucho, muy viejo. Entonces, no, no porque no me guste, ¿no? Pues si no me gustaran, ¿qué es lo que vemos todos los días? Güeyes irresponsables que agarran al perro, lo envuelven y lo van a botar hasta allá. Sino que me gustan tanto los perros prefiero verlos de lejos, o sea, sí al grado de que veo la película esa del Marley, la del Hachiko, la de... <risa> Hay una película donde todos los perros se van muriendo y termino chille chille porque se mueren los perros, entonces sí, sí siento feo por los perros, sí, sí veo sí sí tengo como empatía, más no me gusta como que humanizarlos, ¿no? que zapatitos, que los... no, son perros y naturalmente ellos tienen sus defensas y todo eso entonces de perros de raza no, no me considero así como que muy conocedor, no me gusta hablar de la adopción, no me gusta decir voy a adoptar un perro cualquiera porque considero que es una responsabilidad basada en una falsa, es que es difícil de contarlo sin decir que es una falsa sensación de que soy muy superior y porque soy muy superior y porque me siento muy así, voy a adoptar un perro para que vean que soy mejor persona y vean que soy muy bueno. Y ahí tienen al pinche perro amarrado, lo tienen ahí lleno de caca en el patio, y, pero lo adoptaron y ahí lo quieren y no sé qué. No es cierto, o sea, no. Por eso considero que la parte que es la adopción, como así de adoptar al perro, es una especie de, de decir, ay, veanme, soy muy bueno. Y porque soy muy bueno, no elegí un perro de raza, entonces eso me parece algo falso. ¿Por qué? Porque después de, después de todo son, son animales, eh, ¿cómo diríamos, que tienen un, un, es que como superiores pues al grado de que pues, se, se ponen tristes, se deprimen, están alegres, y este, pueden sentir, este, pueden, es que no es que tengan sentimientos sino que nosotros como humanos asociamos sus comportamientos a un sentimiento humano. Ay, mira, está moviendo la cola, está bien alegre de verme. Pues es su forma en la que ellos se comunican. No porque sea una especie de, de, de sentimiento y que el perro realmente ría o eso así, no. Son sus comportamientos, incluso la lealtad y todo eso. No es porque sean, no, ay, los perritos amorosos, no. Los perros africanos salvajes tienen esa lealtad entre ellos y conforme van desarrollándose, pues ellos van. Eh, conjuntándose en sus actividades, ¿no? Y se ven todos estos elementos y podemos pensar, cuando vemos estos documentales, ¡ay, mira, el perro se está riendo! No, son sus comportamientos y cuando los humanizamos, los pasamos del lado de humanos, así de, ¡ay, mira, el perrito me está sonriendo! Es parte de su comportamiento, no porque le simpaticemos, no porque nos amen. No porque crean que, ay, soy como dicen por ahí, que el humano es como el dios para el perro y no sé qué. Sus pues, pobres perros, no les queda de otra. O sea, si, si están todo el día postrados, encadenados, amarrados, aunque estén en, sin cadena. Si están en un pinche departamentito de 40 metros, están postrados, están encerrados. ¿Y, y, y qué es lo que hacen? Lavarse la culpa con los paseaperros. Digo, está bien, ¿no? Ya hay una nueva profesión, el paseaperros pero no por eso vas a decir ay el perro que no sé qué, o sea, eso está eso no me parece a mí. Por eso me dice, últimamente me han dicho mi, mis hijos, no, y queremos otro perro, papá, que no sé qué. Elijanlo bien. Y ya ahí tienes, ¿no? vamos a ir a uno de rescatar perros, seguros, porque ya tuvimos un dálmata. Ya tuvimos este queremos un gran danés, pero quieren ir a rescatar un perro que seguramente pues va a traer problemas de comportamiento porque son perros rescatados y pues vienen con miedo, vienen, han sufrido mucho, tienen estos problemas y pues vivimos en una casa pequeña. Entonces piénsenlo bien, ¿quién se va a ser responsable del excremento, las, este, la orina, darle de comer, ver que se vacune, que se bañe, eh, si se le atora algo que no salga estrepitosamente y lo atropellen, pasearlo mantenerlo medianamente saludable, porque también hay que pensar en eso. Una cosa es de, ay, soy bien bueno y el perro y no sé qué, pues... Todos, eh, yo siempre he pensado que pues, es una forma de sentirse superior, ¿no? El perro y que no sé qué. Y considero que el hecho de que digan, ay, es que soy muy bueno, pues es malo. ¿Cómo, de, cómo definiría yo una adopción que fuera como natural? En algún momento, cuando yo trabajaba en Ciudad de México, atrás del Santa Fe, Conoc conocí un perro, bueno, era hembra, una perra, y la cuidaba yo, y siempre pasaba yo por mi marucha Naloxo de Santa Fe, y me cruzaba sí, la sí, calle, sí. le compraba su sobre de pedigrí, ahí está la comida, y adiós, y siempre la cuidaba, bueno, para que no la atropellaran, no en la mañana pasaba yo, le dejaba que, la que el pan que viniera yo comiendo, y no sé qué, y casi un año completo fue la dinámica. Llegaba el momento en el que el perro llegaba, llegaba yo del autobús, me bajaba, el perro me seguía, me acompañaba, así hasta la entrada del edificio y el guardia del edificio todo prepotente. ¡Ah, che perro! ¡No le pegues al perro, hombre! déjalo ahorita se va! ¡Vete para allá! Dentro de la locura se me ocurrió ponerle de nombre taxi, porque como es un taxi que siempre andaba en la calle, venía y era el taxi. Entonces me decían que era mi perro no no no es mi perro o sea yo, lo, yo la cuido aquí pues mientras está mientras puede y a donde iba yo el perro me, me seguía siempre era este bajaba yo del edificio y el perro estaba afuera, y, y, y trataban como de correrlo pero se iba ya hacia el otro lado hacia la otra calle donde no lo corrieran y ahí estaba Vato, es una sensación tan cómo le diríamos no sé no no no, no puedo definir esa sensación de es que es como superioridad, véanme, mi perro, no sé qué, pero no, o sea, porque es algo natural, porque yo siento que el hecho de que yo. Es un vínculo, ¿no? Ándale el vínculo con la perra, y llegaba yo en las mañanas y la acariciaba, uy, hay aquel que se me acercara, ¿eh? Me llegó a pasar que luego los chinos del trabajo donde yo trabajaba bajaban o bajaba yo con ellos o me hablaban así, desconocido, y gruñía, así, ¡taxi, hasta para allá! ...ya como que aprendió que si le decía yo para allá... ...dejara pasar a la gente, ¿no? Y me gusta pensar que si hubiera pasado algo así... ...que me hubieran asaltado o algo en esa zona... ...el perro hubiera ladrado y hubiera tenido yo mi defensa, ¿no? O sea, es algo tan bonito... ...o sea, no porque todo lo que dije, ¿no? Que los perros... No, se tiene que dar, se tiene que crecer... ...tiene que irse viendo cómo se va viendo... ...y durante casi un año... ...la dinámica con Taxi, pues era... ...llegaba, le daba yo de almorzar, la cuidaba... En una de tantas, pues, sí llegué como a, pues, ¿qué hago, no? Le, le compro un suéter, le compro cosas de mascota y la, la pongo allá para que... Le pongo una casita para que no se moje, pero tampoco se dejaba. O sea, llegaba y nada más se dejaba como agarrar y varias veces la quise como cargar. Dije, bueno, pues me la llevo, pero no se pudo. Entonces dije, bueno, tampoco. La dejé de ver un par de semanas, un par de... más o menos un mes. Y cuando vi traía todo el... Grupo de transporte público era el taxi, el metro, el trolebús, el micro y el minibús. Que a todos les puse nombre de. Y, y ya cuando venían el loco de los perros, ¿no? Cinco, siete perros ahí y eran como mi jauría y a todos los cuidaba y les llevaba yo su, su comida. Néstor ahí, Millán. ¿no? Ajá, Néstor Millán, y ahí estuvieron. Y era de que bajaba yo del edificio. Y caminaba yo hacia, hacia el autobús para Santa Fe, para regresar hacia el metro Tacubaya, tenía yo que caminar hacia la base, me iba yo caminando hacia la base, y atrás de mí, cinco o siete perros, una cosa eh, de un vínculo perro-humano súper... Este, no sé como conmovedor como como enternecedor no sé algo algo muy muy bonito yo lo vivía así como que uh, no qué bueno después ya agarraron que iban a modificar ese parque y se llevaron a todos los perros y espero que estén bien o sea nunca los pude agarrar o sea yo traté en algún momento de subir al carro al perro y a, a todos no echarlos al carro y me los llevo y, se, y trato como de colocarlos con gente que tenga casa en ese entonces yo vivía en un departamentito de 40 metros era imposible tener un perro, pero bueno, pasó el tiempo. Y en ese momento, pues ya me di cuenta que la adopción sí es una opción, es una opción, más no es algo que sea obligatorio. Lo que debería de ser obligatorio es la esterilización. <ríe> Perdón, si vemos un perro, si vemos una, una perra, si vemos un perro macho, busquemos que se esterilicen para que no se reproduzcan, y no veamos el sufrimiento, porque ahí andan todos, ay los animalitos, adóptalo, cuídalo, cómprale comida, llévatelo, hay quien sí lo hace, pero a final de cuentas, es súper complicado, llenarte de perros en tu casa, cuántos puedes, cuántos perros puedes, a, a, acumular será la palabra, cuántos <ríe> perros puedes acoger, no cuántos puedes dar, darles hospedaje, hay ¿Sí? un tope, <ríe> <ríe> imagínate, tener tanta responsabilidad, porque muchas veces, ¿no? Ah, es que nada más es un perro. No, es una vida. Y como es una vida, como puede ser un cactus, pues un nopal, puede llegar a ser un ser vivo, un, un, un ser vivo ya mayor. O sea, un, un, un gato, un perro, un mono, un loro. Y todos esos, pues ya es como mucha responsabilidad. Yo recuerdo cómo me, me enojaba mi abuelita que tenía su bonche de jaulas de, de, de canarios y de loritos y todo eso. Y ¿Por qué no los deja? Déjelos volar. No, es que aquí cantan bien bonito. No, no creo que canten. Yo creo que han de estar pidiendo ayuda de escaparse. ¿Por qué tener esa... ¿Por qué postrar a los animales así para sentirnos bien nosotros? O sea, yo soy... Está bien si va a haber un perro, si no sé qué. Ah, ok. Vamos a hacer el vínculo. Vamos a llevarlo poco a poco. Y hay que revisar las situaciones. Ahora... Yo soy anti-adopción, sí, porque muchas veces los perros, aparte de que el vínculo tiene que ser como natural, te tienen que gustar, tienen que cumplir un propósito, la mayor parte de los perros tienen que cumplir un propósito. Para eso viene la parte horrorosa, viene la parte terrible de este programa. Las razas de perros. Espera, espera, espera. <risa> Las razas de perros. Sí. <risa> tenemos que hablar de razas porque si sí, las razas efectivamente tienen un propósito Mucho más allá de la estética enfermiza de un pug No sé por qué les gustan esas chicas, bueno, Mucho más allá de la estética enfermiza de un pug De la estética psicótica de un bulldog francés, inglés o de cualquier otro tipo Pues tenemos que entender que los perros están eh, a lo largo de generaciones Creados para cumplir ciertos propósitos, perros pastores, perros de guardia, perros de vigilancia, perros de, de caminata, pastoreo. perros de pastoreo, entonces todos los perros van a traer el equivalente a miles de años de generaciones de instintos que vamos a querer reprimir poniéndole unos pinches zapatitos, subiéndolos a una ridícula carriola, mezclándolos endogámicamente para que estén todos chatos y todos jodidos, no creo, o sea, entonces eso también está mal, ¿no? ¿Cómo sería una, no, no creo que haya como una forma de querernos hacer como muy responsables de un perro así, pensando que para que sea un raza pura, pues haya tenido que pasar por un proceso endogámico de perros y que hayan heredado las enfermedades del, del del papá o de la mamá o de todo el linaje que vengan los perros heredando las enfermedades, ¿por qué? Porque Recordemos que la genética sí funciona. Lo que va a prevalecer entre la, entre la estirpe, pues es lo que van heredando. Y si, por ejemplo, al chihuahua les gusta que, que esté todo chiquito y todo traumado y los tojotes así, que sé cómo tienen los chihuahuas todos horribles y solamente los mezclan con chihuahuas iguales, van a seguir saliendo chihuahuas iguales. Entonces, eso es un problema, ¿no? Tendrían que mezclarlos con diferentes partes. Eso es un problema porque trae enfermedades de los perros. Nos queremos hacerlos responsables, nos queremos hacerlos, uy, veanme que mi perro, vienen los perros con sus respectivas enfermedades, por eso también cuando me hablan de adopción, pues es, es, es una especie como de maquillar la compra-venta de vida de los perros, sí, o sea, yo estoy a favor de que un perro digas tú, bueno, voy a comprar un perro, ¿cuáles serían las condiciones? Lo de siempre. Buscar que sea un criadero, que me den instrucciones, que me ayuden a entrenarlo, que venga vacunado, desparasitado y sobre todo esterilizado. ¿Para qué? Para que si este perro se me escapa o lo que sea, o, o, o, o llega el momento, pues tengo, no tenga problemas de que voy a traer a más perros que tampoco voy a poder cuidar bien. Y por, lo digo desde un punto de vista realista, si tenemos una edad para... Adquirir un perro, adoptar un perro, seguramente somos una persona que pasa siete, ocho horas aplastada frente a una computadora metiendo cosas al Excel. Eso es inevitable. ¿Por qué queremos postrar a un perro a esa vida? Digo, no sé. ¿Podemos fingir que el pase a perros, que el mascota, pasar una hora comprando cochinadas en mascota, en petco, en lo que quieran? Pero el perro va a seguir postrado y va a seguir con enfermedades. O sea, va a estar mal el perro. Entonces, tenemos que considerar esa parte. Ahora, por otra parte, si tenemos un terreno grande, un, un lugar donde pueda correr, pueda el perro irse hasta allá, hasta el fondo, y allá hacer sus necesidades, y defecar y orinar, ah, pero hasta allá lejos el perro va a estar un poquito más sano. ¿Por qué? Porque pues, no todos... este tenemos esas posibilidades. Y, y si queremos tener un perro, ¿por qué diablos vamos a estar como en la película Roma, no? Toda la casa llena de caca de perro, de orines de perro. Y no todos tenemos una yaliza París que nos ayude a barrer las cacas de los perros. Entonces, <risa> es muchísima responsabilidad tener un perro. Es muchísima responsabilidad. Entonces, el vínculo que se forma así, me pueden decir que es que el vínculo, le estás poniendo precio al vínculo. No... O sea, ¿de qué otra forma llegaría a ustedes, por ejemplo? ¿Por de qué otra forma llegaríamos a un dálmata, por ejemplo, a un este gran danés, a un gran danés? O sea, un gran danés es el perro más épico de la historia, ¿no? Enormes, manchados o, o de todos los colores que te puedas imaginar. Bueno, de colores de perros, pues gris, negro, <risa> café. Digo, pues no vayan a pensar un perro azul, ¿no? ¿De dónde? Verlo. <risa> Ahí está el pitbull blue. <risa> Al Pitbull Blue, nunca <risa> ¿No, es como gris, ¿no? No sé por qué le dicen blue. Sí, pero... Es gris, pero dicen blue. Más por los ojillos, ¿no? Los ojillos que son como tristes. Es, es más como del concepto gringo. Ah, los zulosos. Ajá. Entonces, sí tenemos que pensar mucho en, en la parte del perro, o sea, en, en el bienestar del perro. Otro ejemplo: Cancún. ¿En qué enfermamente se les ocurre tener un perro nórdico, un perro que debe de estar en el norte, que debe de estar en el frío? Y ahí tienes a los pobres perros asfixiándose, ah, estoy hablando de los Husky siberianos, Alaska Malamud, Alaska, este, no sé cuántas variantes de Alaska haya, pero ahí los tienes a los pobres perros asfixiándose, muriéndose de calor, porque su pelaje pues, es para lugares fríos. Tres, cuatro generaciones de husky siberianos he visto que ya se han adaptado. Pero son huskies siberianos que están con el cabello más, con el cabello, eh, con el pelo de perro husky siberiano más delgaditos y ahí se ven como mi barba así todos este raros así, porque no, no este el pelo pues se tiene que adaptar al calor y ya es menos este riesgoso que el husky se se asfixie o tenga problemas de calor. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar primero en nuestro? Yo quiero un perro de X o no sé qué. Para estar bien nosotros, y el pobre perro, ¿cómo lo condenas? no? O sea, otro ejemplo, los bulldogs inglés, ¿cómo condenan a los perros a, a, a existir? Sí, a existir, con esa nariz así toda horrible, hasta parece que tienen asma, o no sé, no pueden respirar, no pueden este, procesar las grasas, se ponen obesos, me imagino que al igual que su servidor, les miden el azúcar y el glucómetro ha de explotar porque pobres eh. perros, o sea, es una cosa ridícula lo que hacen con esos perros, y no sé si haya como forma de que en algún momento la evolución los corrija, porque yo, yo los he visto, y los cuidan y no sé qué, pero entre los pliegues luego tienen hongos, tienen fisuras, tienen llagas, eso nos habla de un descuido, y si no es un descuido, entonces el pobre cuate que tenga que estar cuidando ese perro, la gente que tiene que estar cuidando ese perro, tiene que estar horas y horas para que esas cosas no le pasen al perro. ¿A qué se deba? Repito, no soy experto, no soy así, pero considero que el perro está sufriendo. El perro está pasando por muchos problemas. Hace poco me decían, es que es su perro. Mi perro tiene 18 años, 17 años, 16, 17 años tiene mi perro. Es un perro súper anciano, hagan de cuenta, Silvia pinal así todavía viejita... Con artritis, se mueve para allá, pero ¿cómo le voy a negar al, al perro seguir existiendo? ¿no? O sea, yo digo, mientras siga comiendo, llora, cuando quiere ir al baño, la, la envuelvo en una sábana, la subo como si fuera una maleta, la llevo, hacia del baño, la regreso, y así está la dinámica. O sea, a la hora prefiero darle de comer así tempranito, 6, seis, 7 seis, de la mañana, ya está comiendo, ya sé que a la 1, 2 de la tarde tengo que estar listo para llevarla al baño y otra vez si come y otra vez ocho nueve de la noche y se duerme toda la noche la viejita perra pobre perra está toda la vida pero luego me dice no es que este eres un irresponsable si yo fuera un irresponsable ya me habría este encargado de la desvivición de mi perro pero no o sea no no no no tiene... de... para muchos está bien dormir a los perros pero realmente tienen tanto derecho a la vida como nosotros hasta donde llegue. Porque, porque causa tanta moralidad la eutanasia, ¿no? Que es eh, cuando una persona está sufriendo y desea ya no vivir, pues dice él, la persona sí puede decir ya no quiero vivir y, y lo firmé conscientemente y ahí nos vemos, ¿no? Pero en los perros el, el caso es distinto. Yo creo que este, sí se tendría que respetar en algún momento eh, el tema de, de que pues ahora sí que la misma naturaleza se encargue de hacer lo propio y, y pues que siga el paso del, del, del tiempo y se tenga que ir cuando se tengan que ir. Pero a lo mejor el perro que te contaba en el, en el programa de septiembre que quedó con el hocico destrozado, ese por ejemplo es un caso que yo consideraré en ese momento pues, si aplicarle la, la inyección bueno, sí, para dormir. Luego. Los pobres perros atropellados que quedan ahí en la, en la carretera, o sea, que, que ya no van a tener una calidad de vida óptima como hemos estado. Como he tratado de apelar, no apelo a que, ¡ay, no los quieran! ¡Ay, los perros! ¡Ay, gente ridícula! No, trato a que el animal tenga una calidad de vida, o sea, eh, y por calidad de vida, uno que sea lo más parecido a su naturaleza perruna. Si es un dálmata, tiene que correr como psicópata por todas partes. Tienes que correr con él, tienes que llevarlo a que investigue. Yo tuve un dálmata, lo adoré con toda mi alma. Eh, si es un juzgo siberiano, tienes que amarrarle algo para que haga ejercicio endemoniadamente. Si es un gran danés, son hermosos los gran danés. No sé cómo cómo, cómo cómo me comportaría yo con un gran danés, por ejemplo. Este, son grandotototes y los ves y a la mera hora... Eh, tuve la oportunidad de convivir con uno y sí era como divertidísimo porque era el de así y la maldita costumbre que tienen de mocharle las orejas, ¿no? Las orejotas de pico y parecía un perro así del infierno y llegabas y hasta parecía como que le decía, ay, te quiero mucho, te extrañé de verte y ni siquiera era mi perro, nomás yo lo veía así de, ay, hola, ¿cómo estás? ¿no? Y una cosa enorme, o sea, se paran así un caballo gigante, o sea, todo eso... Pues sí es calidad, hay que buscarle la calidad para que el perro se comporte respecto a su naturaleza. Lo repito, todos los perros están genéticamente hechos durante el equivalente a milenios, para nosotros, de sus generaciones, para que cumplan cierto propósito. Y luego se quejan. Es, que es algo perro? que ha tocado mucho el hombre, ¿no? La genética ah, especialmente claro, de los perros. De los perros. Vi, un, vi incluso un como... Un Comparativo de las razas, esas que hablas de bulldogs, eh, pugs y todo eso. Si fueran niños de verdad, ¿cómo serían? Y serían eh, el pug lo retratan como un niño enano, con enanismo, con problemas de nasales, con problemas de como la gente que tiene, ¿cómo le dicen? Paladar ah, hundido, el paladar así de labio leporino, que como ah. que le aquí así con problemas de, de la piel y el bulldog igual con problemas de obesidad, enanismo de y otras cosas que es como, digamos, lo manejaba el autor de este documental como un, un circo de horror el, el hecho de seguir cruzando estas razas que en sí, como tú dices, naturalmente se extinguirían si el humano eh, no interviniera en su reproducción, porque cuando se cruzan entre ellos con la endogamia en algún momento, la misma genética va a desechar todo ese linaje de perros que estén, eh, digamos, susceptibles a no sobrevivir en un medio ambiente eh, no controlado, ¿no? Como es la naturaleza. Eh, sí tiene un control, pero no es, eh, digamos, como el que le podemos dar los humanos en una casa a un perro con todos esos cuidados y esas vacunas. No, es que nosotros somos tan cruel. Uh -huh. Ay, ¿cómo vas a dejar al perrito chueco en la calle? no. no. O sea la natura, bueno, o sea en la calle no lo dejen en la calle, pues si pueden en la y el perro tiene como problemas graves que van a, a interferir en su calidad de vida, repito calidad de vida del perro, no de ustedes, no una una calidad de vida del perro pueden... Por ejemplo, si es un perro que va a correr, pónganle una sillita y adelante el perro va y viene, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no les pueden poner la sillita en ese momento si no lo pueden ver. Busquemos la forma de darle la calidad de vida. Y si no es la calidad de vida que el perro pueda tener, suena horrible, suena feo, pero sí hay que buscar la forma de que el... darle un empujón a la naturaleza porque el, el sacrificio sí se siente feo. O sea, sí está feo que... ¡Ay, nomás porque estaba chato! Estaba feo el perro, ya lo desecharon. Es una cosa horrible. A mí me tocó ver en algún momento cómo desechaban a los cachorritos de Dálmatas, porque ya estaban, porque nacían con una mancha más grande, porque no nacían 100% blancos, porque nacían flacos o nacían feos. Los cuates los rompías los molía y se los daba de comer a los perros. Entonces, no es el asunto de que, de, de que tampoco seamos como en ese. En esa, ¿cómo diríamos? En esa forma de en pensar. En ese extremo, ¿no? En ese extremo. O sea, si el perro nace, si el perro naciera en la naturaleza, nace chueco, nace mal, nace ahí todo lerengo, la mamá se lo come, o la mamá lo, lo relega. Naturalmente los otros cachorritos empiezan y son los que más comen, son los que más crecen, y el otro se tiene que encargar la naturaleza de llevárselo y que se cumpla el ciclo de la vida. El perro se va a morir, se va a morir. Y se va a quedar ahí, ahí o la mamá lo va a mover por allá, lo van a enterrar y se va a volver parte de la tierra que lo vio nacer y se va a espumar todo, ¿no? Sin embargo, en la parte de los humanos, ¿qué hacemos? Ay, pobre perro, mira, así creo que ahí andamos queriéndonos hacer los magnánimos, queriéndonos quitar esa forma pusilánime de pensar de que, ay, el perro, no, no, queremos hacernos que todos vean que somos muy buenos, que todos vean que tenemos mucha humanidad y queremos ahí. Eh, que el perro viejo, que el perro ciego, que el perro que no oye, que el perro que... O sea, incluso... eso deforme. Que... Exacto, es hasta peligroso para nosotros mismos. Nosotros, cuando yo era niño, recuerdo que mi abuelita tuvo un perro Doberman que perdió el olfato. No manches, nos desconocía bien desgraciado, así de... Ya estaba viejito y le decía, no señora, que su perro, que es mi perro y hasta que se muere, no sé qué. Y pues mordía... Al abuelo, a mí, a mi mamá, porque nos desconocía, o sea, en serio, no era de que, ah, son ustedes por el olfato, ¿no? Como que olía, veía que no éramos nosotros, y ¡ay! se nos aventaba y mordidas y... y todo un espectáculo horrible, porque el perro empezó a perder facultades, empezó a perder calidad de vida, y eso es peligroso tanto para el, para el perro mismo como para la gente que va a estar con, con el perro. Entonces, si no consideramos pensar que el perro tenga una calidad de vida, que la mascota tenga una calidad de vida, porque ya hablamos mucho de los perros, también hay otras mascotas, pues es, es una forma también de crueldad. O sea, si nosotros humanizamos al perro, ay que el perro en la carriola, que el perro en aquí los traen en la pinche bolsita, pobres perros ahogándose ahí asfixiándose a 32 grados y perro en la bolsa. Esas no son es víctimas es de, de ese síndrome que le llaman el síndrome del nido vacío, ¿no? Ah, el perro mucha también. Gente, mucha gente los quiere tratar como sus hijos por resistirse a tener un hijo propio eh, por sus convicciones o lo que quieras, o porque realmente hay gente que no naturalmente no puede tener hijos eh, propios, ¿no? Por esterilidad o alguna otra enfermedad asociada a la concepción humana. Pero, pues sí, está mal. Yo alguna vez llegué a ver ahí en el TikTok, creo, se sí, hizo hasta viral, un, un, una fiesta, un pachangón, pero en grande, a un perrito, ¿no? Que hasta lo trae el abuelo y que luego pasa a bailar con las tías y que pasa a bailar con los... Es, es, es, los está mal o, sea, <risas> o sea, no, no es concebible, pero bueno. <risas> Pues, o sea, cada eso, quien gasta su dinero como quiere no, sí, pero... Rico, bueno, y nos da gusto que tengan tanta <risa> prosperidad como para pensar en esas cosas, ¿no? Eh, <risa> <risa> pero, vamos, es que es una, es, un, es otra forma de maltrato al pobre perro. Se puede ver divertido, se puede, ay, qué tierno, que no sé qué, pero le estamos quitando... Es que es... Este, su parte no, animal, ¿no? parte su animal. Parte... Su, su, su perrunidad, pues, como a nosotros. <ríe> Unidad, su perrunidad del perro. O sea, se le está quitando su perrunidad. Y eso también está feo. O sea, es que es irse al otro extremo. Una cosa es tenerlos encadenados y todos horribles. Hay pobres animales y de repente sales y está el perro ahí todo monstruoso. Y otra cosa es humanizarlos al grado de que sustituyan nuestras responsabilidades... De, de, de hijos y eso si no tiene hijos usted, si no tienen hijos si han decidido no tener hijos qué bueno felicidades en serio son una pareja que tienen doble ingreso qué chingón gástense su lana en viajes en inviertan en NFTs o lo que quieran no sé disfruten su, su su decisión pero no carguen esa responsabilidad no carguen toda esa como diríamos como fuerza como pues sí, o sea, todo eso que tendría que ser un hijo, no se lo carguen al perro, porque también dejarle eso al perro es mucho, a, muy, muy, es que no es como trabajo, es como una cosa rara ahí, de que el perro va a sustituir a un hijo, porque está mal, porque uno no es un, vamos, ni siquiera están rompiendo como 20 cadenas de las especies, ¿no? O sea, todavía dijéramos un simio, pues a lo mejor, no, no sé, pero un perro no tiene, no tiene sentido. Que le, que, le, que le descarguen eso como si fuera un hijo. ¿Por qué? Porque además ni siquiera es una responsabilidad total. ¿Cuántos años puede durar un perro sano? ¿No? ¿15 años? O sea, por ejemplo, mi perro y 16, 17 años lleva y, madre mía, no, no le vemos fin. Y creo que es como Chabelo, o sea, me voy a morir yo y el perro va a seguir ahí. Entonces ese tipo de responsabilidad de que ahora el perro es como el hijo le están vaciando algo que al perro no le corresponde, el pobre perro ahí humanizado realmente pierden mucho, o sea si sí tienen como esa parte que, que, que los ves perro humanizado y a la mera hora cuando los ves los ojos desorbitados como, como mal hasta o sea, hacen no berrinches hacen ¿no? No, berrinches lo los quieren. perros es una cosa mala, extrema, o sea caer en ese extremo Y se cae en esos extremos ya es algo que no el perro tiene la culpa Ya es una cosa que tendríamos que revisar ahí porque Pues la producción de serotonina en el cerebro anda malita Y se la queremos descargar al perro porque no, decidimos no tener hijos Y es más fácil el perro porque el perro malo no mucho va a durar 20 años pero un hijo vas a tener la responsabilidad de que además cuando el hijo empiece a verse más grande, más adulto, tú te vas a empezar a ver más viejo. Y le empiezas a botar a la responsabilidad a eso, a los cachorros, porque el cachorro te va a seguir haciendo ver fuerte, te va a seguir haciendo, se, se, te va a hacer seguir sintiéndote superior porque tienes a tu perro ahí. Está, es otro extremo, como digo, hay que revisarse esas producciones, esos niveles de producción de serotonina y desde luego... La famosa dopamina, ¿no? La parte del logro de... Ah, sí, ya hice esto, ya hice el otro. Que no debe de venir del perro. O sea, el perro no es un hijo. no Hay quien dice ahí orgulloso, ¿no? Los perrijos que no sé qué. Hay que revisarse ese engranaje allá arriba porque... Es una... O sea, en verdad es algo difícil. No, no, no voy a decir que esté bien o esté mal, pero es un problema serio. O sea, sí, es un problema serio querer trasladar la parte de todo lo que se asocia al humano hacia el perro, ¿no? Y está feo porque, pues, para empezar nuestras leyes, apenas se está empezando a hablar de maltrato animal, de crueldad animal, de, de que metan a la cárcel a los estúpidos que maten a los perros, que los maltraten. Apenas en México se está empezando a hablar de eso. Entonces, si, si lo trasladamos eso, pues imagínense la calidad de vida de un perro que tiene aquí. O sea... Es, es algo ridículo ¿Y a quién podría? Pues a lo mejor alguien que tenga Un poder adquisitivo sumamente alto Pues dices, ah bueno, ya tiene al perro Pero igual, lo va a dejar de ver Dos, tres días, el perro va a pasar por procesos De que no lo ve, se va a sentir Extrañado Y, y lo mismo, o sea, vuelve el ciclo Por eso el, el flujo O el ¿Cómo sería? Como el camino del perro De tener un perro, pues sería que, que fuera como Muy orgánico, como muy natural ¿Sabes cómo a qué se me figura esto? Como al... ¿Has visto la serie Primal? El no. dinosaurio y el cavernícola. El vínculo que forman estos dos perros, digo, humano y cavernícola, es una caricatura, creo que está en Amazon Prime, se llama Primal. Es, es muy, muy natural, muy orgánico. Se cuidan uno al otro, el, el dinosaurio caza, el otro come, el otro cuida al dinosaurio. Es una cosa muy bonita. Entonces. Más o menos así tendría que ir el flujo de, de esto Sin embargo, pues desde luego sabemos que no es ya posible O sea, menos que realmente, como, como decimos El vínculo se dé natural Van en la calle, están los perritos ahí abandonados eh, En la calle, sin, sin quien los vea Pues qué es lo que podemos hacer Número uno bañarlos, llevarlos a la veterinaria, ¿y cuánto puede cobrar por esterilizar un veterinario? Mil pesos, ok, esteriliza primero a la mamá y luego vemos a los otros. Hay campañas, Para... de hecho, ya. O hay campañas gratuitas del gobierno, porque esterilización canina y te llevas a todos, esterilícelos. ¿Por qué es que no sé qué que la vida de los perros? No, esterilícelos porque yo ya no quiero seguir viendo a más perros sufrir. Es que, es que eso muchas veces la gente no lo entiende. Es que tú no que odias a los perros y por eso no quieres que nazcan, no. Tan los quiero, tan me gustan, de la calle, de raza, de lo que sea, que no quiero que sufran. No me gusta verlos sufrir, o sea, siento más feo cuando veo al perro ahí todo chachalaco, moribundo, muerto de hambre, que no puede ni decir, tengo hambre, tengo sed, tengo miedo, que un vago ahí pidiéndote dinero limpiando el parabrisas, o sea, es una cosa... Que debemos de contemplar porque la calidad de vida que le estamos dando a los perros o que estamos pensando que eso es calidad de vida para el perro, está muy errada de lo que podría ser, entonces si yo puedo, cuando yo puedo si sí, agarro al perro y lo lo, lo, lo amarro ¿no? así, o sea, así lo, lo amarro lo llevo, y por favor, esterilización es su perro, no es de la calle híjole, es que tiene que ser su perro bueno, si sí, es mi perro, se llama George órale, adiós <risa> Ya, si el perro se quiere quedar, pues adelante. Y así he tenido varios. Aquí llegó otro perro, igual que le decíamos el. ¿Cómo le decía? Yo le decía el dancer, porque era un perro que venía enfermo. Entonces te le, de repente estaba caminando y me dijo. Le dan los. Le daba el mal de Parkinson o ¿no? algo así raro, y el es perro. Que les... Esos perros regularmente fueron enfermos de parvovirus. Entonces se les destroza un poco el, el sistema digestivo. Y ese síntoma de como querer vomitar eh, eh, y que parece que están bailando es, es porque se les afectó el esófago y parte del estómago. Entonces, ah, como les da un tipo de, de ganas de vomitar. Ah, como el... Y los nervios, digamos, los, la musculatura que controla el reflujo o el, el flujo para vómito es la misma que se les activa por la mala... Las secuelas que les deja el parvovirus porque sí es bastante agresivo para los perros, pero ya le rico a todo el sistema digestivo. No sabía yo que podían sobrevivir cuando era niño, si sí, nos regalaron un perro y había parvovirus, y se murió ¿no? y no hay quien ¡Ay, el perro! Se murió! No, es raro el que sobrevive, sobrevive tal vez uno de cada 20 o uno de cada diez. Sí, no sé. Pero decía, con secuelas... Tiren todo, todo y laven y todo por lo menos un año antes de tener perro porque se queda el virus sin madre. Y pues el, sí, de hecho, me dijo un veterinario que eso se trata con sopletes. Bueno, ellos lo tratan así: cuando les llevan un perro enfermo de parvovirus, tienen que sopletear todo porque ese virus muere particularmente después de los 60 grados centígrados. A la Y de hecho, puede permanecer latente hasta un año o un poquito más en las superficies donde estuvieron los perros enfermos. ¡Ay, pobres perros, güey! Estamos aquí con el pinche comida y ¡ay! La, la torcecita y la diarrea que nos da con el COVID y ves, y yo no sabía tanto, del pues, parvovirus. sabía que era muy peligroso y que sí se tienen que supervacunar vacunar del parvovirus y darle contacto con todo lo que haya tenido parvovirus y, y así, pero no sabía que fuera tan horrible así de tan, ¿no? Y jamás me imaginé Uf. que sobrevivieran. Y entonces y está bien cañón, ¿eh? Está bien cañón y yo lo cuidaba y le daba yo de comer, pero jamás se quiso quedar y se fue. Dije, bueno, ya no lo volví a ver. Y así luego llegan perros, así los cuido y los tengo ahí, les doy de comer y les pongo esto. los pongo que se estén en la sombra, pero no, no se quedan. Entonces digo, bueno, es como yo considero que debería como de darse orgánicamente. Y es complicado, no, no se da, o sea, aparte la mayoría de los perros ya son dos o tres generaciones de perros que ya están libres, ya son perros en la calle, podrían empezar a ser salvajes ya no difícilmente van a querer acercarse al entorno o a la forma humana de, de, de tenerlos juntos. Entonces, si sí es complicado, si sí, sí el, el, la parte del vínculo es complicada y la otra cara de la moneda, pues es la compra-venta, ¿no? Comprar un perro, lo eliges, sabes perfectamente lo que vas, sabes a lo que te tienes que a, arriesgar, ¿no? Que si perro, el Pug, por ejemplo, que va a tener problemas respiratorios, problemas de la piel en los pliegues, que va a tener este, un montón de cosas feas el perro. Ni modo, sabes que le tienes que gastar. Yo no sé por qué hay gente que ahí la quincena les aprieta y lo que sea, y se, se avientan una responsabilidad de ese tamaño con un Pug, con un Bulldog, con perros realmente que requieren un cuidado pero Yo mato, creo que pero... también es parte de, de ignorancia, ¿no? O ignorancia, porque, porque ven al perro bonito, ven al perro ahí tierno. Que, todo lo ven de moda, que están las películas de tal, que tal artista lo tiene, que bla, bla, bla, y se les hace fácil adaptarse a una... Es de esas razas, y realmente no no eso. Sí, pasó mucho con Game of Thrones, que la gente empezó a, a precisamente comprar esos que mencionas, los Alaska Malamuts, los blancos, por el, los lobos que tenía el Jon Snow y todo eso. Ah, ¿sí? se les hizo como modita y luego ya andaban este tirando los pobres perros porque son perros de, de raza guerrera de, de quiero actividad porque lo necesitan no están diseñados genéticamente para eso y para todas esas cuestiones lamentablemente hay un dato que aquí que les quería compartir de la CONAPO posterior a la pandemia donde también hubo mucha adopción, como dice Néstor, para cubrir algún tipo de cuestión psicológica humana, porque realmente querer algo de compañía, pues a veces deriva en esto, ¿no? En la adopción de X o Y mascota, llámese perros, gatos, hurones, víboras, lo que quieras, que en un momento, eh, cuando se volvió a la normalidad, según las estadísticas... El 30% de la población canina en México solo vive en los hogares y el 70% de ellos están en situación de calle. Entonces, ay, mira, ya se atravesó. Ghost. <risa> voy a sacarlo, ahorita regreso? Sí, entonces voy a terminar de dar el dato aquí. Uno de cada, eh, se estima que cada 7 de cada 10 hogares, el día de hoy, Cuenta con una mascota. Entonces, esto es el 80% de los perros que, que les menciono en esta cifra que obtengo de la página oficial de CONAPO. No sé a quién le pregunten este tipo de datos eh, o, o si te digan, ¿tienes perros? Yo no me acuerdo, pero creo que sí, ¿verdad? Está la pregunta. En de el, el censo del Inegi. Uh -huh. Dicen que cuántos tienes y... Uh -huh. y y cuántos viven en tu casa y las dimensiones más o menos ellas, como que el ojito eh, la sacan. Bueno, me acuerdo que estuve incluso trabajando en las encuestas de eh, en, en una empresa por allá en, en, ¿cómo se llama esa? El final de la línea azul, pero del lado norte, ¿cómo se llama la, la terminal? Ah, uh, Cuatro Caminos. Cuatro Caminos, por allá había una encuesta de, una empresa de encuestas en la que trabajé te hacías como los temas del Inegi y si sí, te decían no preguntes cuánto mide la casa porque no te van a decir, tú nada más échale un ojo así como a ojo de buen cubero, de hecho hacías como unos eh, análisis ahí previos de un cuarto de cuánto medía y cuánto le calculabas y ya tú ponías los metros cuadrados que creías que medía su casa, entonces en, en ese sentido la población mexicana, pues no vive en promedio en un territorio, bueno, en una casa, por lo menos la densidad poblacional que está en las ciudades tiene casas muy pequeñas de unos 80, 90 metros cuadrados, y eso yo creo que me estoy yendo muy arriba. Ya estás yendo muy fifi Ya me estoy yendo muy fifi pero digamos en promedio, contando las casas grandes y las casas chicas, eh, yo creo que sí te da un promedio más o menos de metros construidos donde puede estar el animal. De esto, eh, mucha gente a, está abusando también de la maquila, se le llama, la maquila de, de perros de raza en específico, eh, ya que ellos compran y venden este tipo de mascotas, a veces no de manera legal como lo exige el protocolo, que es tener un criadero reconocido con los estándares de razas y con la calidad específica de linajes internacionales, según veo aquí los datos que también se proporcionan en esta página, eh, en donde pues, se, se hace, se lucra, ¿No? Con las mascotas, muchas de ellas, eh, pues las liberan, muchos que no tienen el corazón de, de matarlos, los liberan o lo malbaratan por ahí, los, los bulldogs blancos, a ese tipo de, de variaciones que los creadores, pues, no quiere reconocer como un, como un estándar de, de raza, son perros que son regularmente sacrificados o dados en, en adopción a, en otras condiciones, que en muchas ocasiones sí presentan temas de salud, por ejemplo, el color blanco, muy blanco, casi albino, está asociado a ceguera, pérdida de olfato y de audición, eh, o incluso también temas eh, cardíacos. Entonces, eh, pues sí es importante también determinar ahí eh, un parámetro, no sé si estaría mejor y más lucrativo para, para el gobierno poner una tenencia de animales <ríe> como le hace la tenencia de los carros tener una tenencia pero de animales para que realmente les les pese a la gente que, que tiene un animal nada más por tenerlo a lo mejor y que no, no tenencia impuesta, no. Sino una obligación de vida, así como con un chamaco, es, ya sé que dije, todo el programa he estado diciendo no manito, no, no, no, registro de perro, y por registro tiene que estar registrado con una especie de cur, de mascota, o sea, de todo tipo de mascota, perro, gato, hurón, lo que sea, no. pero nos enfocamos más en los perros porque es lo que más hay, eh, todo tipo de mascota tendría que estar, uno registrado con una especie de curva, Dos. el mismo gobierno tendría que prepararnos con una especie de sistema de salud para las mascotas pero pues estamos hablando que alguien que dice alguien que nada más necesitaba una tantita una remodelación una recortada por ahí año y medio año y medio en hacer una pinche circuncisión año y medio y estudios y otra vez híjole ya pasaron seis meses mejor otra vez y cuando terminó me dijeron, híjole, no hay paracetamol, le vamos a dar la receta y usted la puede comprar, le vamos a dar ahorita nomás tres pastillas para el dolor, y a usted la compra, año y medio, entonces no podemos pensar, el gobierno que sea, porque si no, hay la cuatro no, no tiene nada que ver, cualquier gobierno estúpido del PRI, del PLO, que sea, pudo haber pensado en una especie de salud pública para los animales, veterinarios, lo que sea, sí, sí pudo haber este, pensado para que, porque es muy complicado también estar pensando que el, que, el, que el perro y eso, ¿no? Entonces estamos hablando que con un sistema de salud público y además obligatoriedad de lo básico, ¿no? Vacunas, salud, este ¿cómo está el perro con su nivel de vida? O sea, sí tendría que haber ese tipo de cosas y como dices, que cueste no a lo mejor un cómo te gusta un, un impuesto del, como la tenencia o refrendo, ¿no? Cada cuando Pero, por ejemplo, que el, el supervisor lo vea, híjole, ¿qué le pasó a su perrito? Los perros, por ejemplo, cuando los sacan a correr como locos enajenados, sus, sus este, almohaditas de aquí se les hacen callo y se les rompen. Y ahí los traen todos este feos porque los sacan a correr. Una en... especie de div, ¿no? Mándale una especie de div. Y, y que el perro tiene cositas aquí maltratadas. Multa. Que el perro tiene un problema de que le salen muchas este, chinguiñas ahí en los ojos, todo verde y ahí, horrible, multa, que cueste, o sea, que, re, que de verdad sea parte de, ahí anda la gente y oye, es que es de mi familia, ah, sí, pues, págase eh, responsable bien del perro, porque ese perro tiene problemas muy serios de lo que sea, ¿no? Hay gente muy loca que incluso los vuelve bravos a propósito pues perros que no tendrían por qué ser bravos ni peleoner, pero los pican, les dan chile de comer y no sé qué tanta cosa tan horrible. Los amarran. Les, los tienen amarrados, o sea, no sé por qué llega a ese extremo. Entonces, sí tendría que haber una especie de... de, de, de, de, de uno control para saber registrado, como bien dices... La mayoría de los perros viven viven viven en la calle. Es una cosa horrible. Pobres perros, o sea, ahí los ves todos arnosos, todos, de, todos este, con sed, con hambre. Y como lo dije, está feísimo, porque pues, el pobre perro, ¿cómo no te dice que tiene sed, ¿no? Puede ser que estás ahí en los tacos. Ah, mira, se acercó el perro y ahí le botas la tortilla y le botas este el gordito del suadero que no te gustó y el perro ahí medio comió. ¡Qué felicidades! ¡Qué humanista eres! El perro a lo mejor tiene sed, ¿cómo va a, a hacer sus procesos de hidratación y eso el perro si no, no puede decirte que tiene sed? Entonces, está feísimo que, que consideremos esa parte. Y si los pudiéramos como registrar, si supiéramos como esa parte, sería un poquito más controlable. A lo mejor ya dices tú, bueno, los de raza, que no sé qué, están controlados y que tienen su cartilla de vacunación y que no sé qué, unos dos, tres años, por mucho tiempo, me estoy yendo muy generoso, la mayoría suelen perder que el momento en el que le compraron el perro, les dan un, un, un papel y un de la veterinaria donde lo compraron o donde lo hayan comprado y suelen perderlo. Yo, pues me ha pasado, o sea, el, <risa> sí, el Pipo cuando lo, lo adopté, pues, ese pobre perro estaba condenado a muerte, o sea, el cuate que hacía este, su criadero de perros este, ahí se salió Cucho, y sí, era un perro huesudo El pobre perro, todos los demás gorditos Y blancos, bien bonitos, así los dálmatas Cuando nacen, y el Ajá. Pipo Nació con una oreja negra, y todo huesudo Ay, salió Cucho, pero no, ¿qué lo vas a hacer? ah te lo voy a echar acá en la campo Y hacía una cosa horrible, no la vamos A volver a contar, ya la conté, quien le puso Atención, qué bueno que le puso atención Pero es una cosa horrible y digo, no, déjamelo a mí ese, pues sí, pero me vas a tener que traer por lo menos 500 pesos a la semana mientras lo pegue, sí, sí, sí, no te preocupes, a mí déjame ese perro. Y, y el hecho de, ay, el perro, ¿no? Y ya cuando lo vi, el pobre perro lo estaba matando de hambre, parecía esqueleto, el pobre desgraciado ahí, nada más el, los huesos de perro embarrados de perro de, de pelo de dálmata ahí blanco con negro ya llévate a tu pinche perro porque ya lo voy a matar, que no que está bien, sí, ya me lo llevo, ya me lo llevo, y ahí como pude, no tenía yo carro en aquel entonces, lo eché una bolsa de mandado y me lo llevé y lo, y lo enseñé a que siempre que lo quería yo sacar a lugares lejos, yo vivía en ese entonces en la Ciudad de México y para, por ejemplo, para ir a ver a mi mamá, me lo llevaba yo en una bolsa de mandado, entonces ahí andaba yo en la bolsa de mandado con el perro por todas partes y lo enseñé a que se subiera la mochila. Pero ya cuando yo dije. No va a crecer mucho. Y cuando vi el perrísimo que se hizo. Fue una cosa enorme. Digo claro. Eh, los dálmatas para quien no sepa. Tiran pelo pero a montones. Y es un perro. Es un pelo transparente. Finísimo. Y le hizo mucho daño al Ian, al guichi. Entonces se, se me ahogaba el guichi. Y llegó el momento en el que el médico dijo. O niño o perro. Y pues, ni modo. O sea, yo, yo tuve que elegir. Y pues, mi esposa no quiso que nos quedáramos con el perro. <risa> Entonces, este... Saludos, sí. Wichi, no te la crees Saludos al Wichy, que está por ahí. Y me dijeron, no niño o perro. Y bueno, pues el perro lo voy a ver cada ocho días. <risa> no, no es cierto. nada no, pues sí, obviamente. No, niño, ¿no? El médico dijo, niño o perro, porque el pelo del perro le está haciendo daño. Y dije, no que era el del gato el que le hacía daño a la gente no este per... este pelo es tan fino y ya en el exudado bucofaringio que le hicieron al witchy para analizarle su respiratorio tenía pelo de perro dálmata y no es un pelo notorio o sea es un pelo finito transparente y pequeñito y le hacía mucho daño yo por más que decía pues es que dónde está el perro o sea yo buscaba que el perro estuviera pelón que se le estuviera cayendo el pelo lo llevaba al veterinario diga por qué se le cae el pelo es normal pero es que es muchísimo pelo es normal en estos perros y, y, y sí al dálmata pues, le ves una mancha un día en una zona de su pelo, lo, lo ves, le pierdes así como que tantito y ya se le desapareció la mancha y le sale en otro lado. Entonces es, es algo tener un dálmata, porque es una onda ahí de ponerles mucha atención, son muy energéticos, muy frenéticos y, y cuando logras como convivir con ellos, ya sabes que aparte son hasta divertidos los güeyes. Al pipo yo le decía, pipo, sonrisa. Y le decía... <risa> <risa> Y, y, y ya cuando lo veía, ¡ay, se bien! Pero el, per, el perro en realidad nada más era, ¡sonrisa!